Señor y Dios nuestro, tú escogiste para ti, desde sus más tiernos años, a Santa Cecilia. Ella te amó, amó a su familia, a sus semejantes, hasta entregar todos sus bienes a los pobres. Desde su imagen nos señala una ruta. Es un faro luminoso en los acantilados del mundo. Se nos muestra joven, hermosa, rica y sana. Exhibe valentía, carácter, robustez del alma hasta entregar su vida. Queremos aprender de ella, de su fe y esa valentía para vivir nuestro cristianismo sin claudicar, lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.